hola, hola, hola amigos, amigas, amigues Bienvenidos todos a el curso short en video short de astrología eh, bueno, ya, ya se saben si sí, todos los días que voy a hacer, la presentación hoy también me estoy olvidando de poner acá abajo a, a partir de mañana lo voy a poner lo juro eh, la promoción de nuestra página tenemos una página, un portal yo pretendo que se convierta en un portal es centroaprenderastrologiafacilmente.com eh, y pretendo que todo el mundo entre ahí y se nutra con la información que vamos a ir subiendo eso quiero que se convierta en un gran portal de astrología eh, poco a poco lo vamos a ir logrando eh, bueno Nada, ya estás invitado. También estás invitado a que te suscribas a mi canal de YouTube. No sé dónde me estás escuchando, pero mi canal de YouTube es Marcelo Cheiro Díaz. Así, todo junto, eh, me encontrás en YouTube. Y te suscribís, le das clic a la campanita, te avisa cada vez que, te, que yo subo un nuevo video. Eso es gratuito. Me dejas un like, me dejas un comentario. Eso me ayuda a que el algoritmo de YouTube me... Eh, diga, ah mira, le interesa mucha gente, así que vamos a promocionarlo me ayudas a promocionarlo el canal eh, bueno, eh, hoy vamos con mi Marte de nacimiento, Marte en Libra, Marte en Libra este Marte en Libra vibra Bajo, ¿sí? O sea, vibra eh, en, en una posición débil, no bajo, ahí está, débil. ¿Por qué? Porque está en exilio, decimos, o en detrimento, porque su domicilio es el signo opuesto a esta posición, o sea, es Aries, uno de sus dos domicilios. Entonces, en Libra está en exilio o detrimento. Eh, ya vas a ir involucrándote y sabiendo de qué se trata eso. Cuando hablo de que un planeta está en exilio, eh, en exaltación, en domicilio eh, o en caída. Bueno, de a poco, de a poco, de a poco vamos a ir viendo to todo eso. Vamos paso a paso. Hoy nos toca este simbolito Marte, este planeta eh, pasando por el signo de Libra y bueno ¿qué dice? Eh, tres palabras claves encantador, selectivo y formal eso como positivo como negativo obsesivo, evasivo y controlador que si soy controlador bueno no sé, pregúntenselo a mi entorno, <ríe> sobre todo a mi pareja. Bueno, eh, si vos tenés Marte en Libra o si estás estudiando una carta que tiene Marte en Libra, ya sabés que esas seis eh, cualidades, por llamarlo de alguna manera, positivas y negativas, eh, están dentro de la energía de esa persona y depende del contacto que tenga con el resto de la carta es que va a ir... Eh, eh, va a ir desarrollando cada una de esas cualidades, un poco más o un poco menos. Eh, así que bueno, de a poquito vamos aprendiendo. Ya estamos en la segunda mitad del horóscopo de, eh, de este planeta, Marte. Eh, ¿Nos vemos mañana? Sí, claro que sí, como todos los días. Eh, mañana con eh, Marte en Escorpio, en su segundo domicilio. Chao, hasta mañana.